Buenos días. En primer lugar, agradecer la asistencia de los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana, los que nos hemos convocado eh, desde la FAB y FAPAR, Comisiones Obreras, CGT, Zaragoza en Común, Podemos Zaragoza e Izquierda Unida, que somos las organizaciones que hemos presentado el segundo contencioso contra el Ayuntamiento de la Ciudad por segunda vez y por la segunda convocatoria de ayudas a alumnado vulnerable de la escuela privada concertada. Eh, queremos recordar que el primer contencioso lo presentamos hace un año, que está admitido a trámite y que estamos pendientes del fallo. Esta segunda vez, eh, nuestro argumento es el mismo que utilizamos en, la, en el primer contencioso, si cabe más reforzado y se basa fundamentalmente en la flagrante discriminación que supone esta convocatoria sobre más de las dos terceras partes del alumnado vulnerable de esta ciudad, que es el alumnado que se escolariza en la escuela pública. Respecto al contencioso que presentamos, eh, recordamos e insistimos que nosotras, las organizaciones que lo presentamos, no planteamos la suspensión de la convocatoria, sino la ampliación, y por ello solicitamos una cautelar que, confiamos, sea atendida antes de que acabe el plazo de la convocatoria para la solicitud. Por otra parte, insistimos en que el Partido Popular justifica esta convocatoria porque considera que la escuela pública tiene programas y proyectos que son exclusivos para ella. En ningún caso, ningún programa, ningún servicio de este ayuntamiento es excluyente para el alumnado de la escuela concertada. De hecho, todos los programas y servicios que se detallan en la reciente publicación que este eh, Gobierno municipal ...ha presentado y eh, que lleva por título... ...Programas y actividades educativas para escolares... ...sin ningún tipo de adjetivación... ...para el curso 2022-2023... ...donde se especifican todos los programas y servicios... ...y donde claramente eh, se percibe... ...que son para toda la ciudadanía... ...independientemente de los centros... ...donde estén escolarizados... ...y en concreto... ...como uno de los programas que más eh, utiliza... El, ...el gobierno municipal para decir que es discriminatorio... ...porque solo es para la pública lo que no es cierto es el PIE, eh, queremos leer lo que en este documento se dice con respecto al PIE. Está abierto a la participación de todas las personas jóvenes de la ciudad, independientemente de que estén matriculadas en cualquiera de los centros educativos integrados en la red de centros PIE. Es decir, la, el propio gobierno municipal se desmiente a sí mismo cuando utiliza como argumento esta convocatoria diciendo que lo que intenta es compensar eh, lo que en ningún caso estaba eh, descompensado. Por otra parte, consideramos que esta discriminación que nosotros eh, denunciamos es doble y doblemente agravante. Lo es porque atenta contra la infancia y, además, contra la infancia vulnerable. Estos días estamos asistiendo a informaciones que hablan del nivel de pobreza infantil que tenemos en nuestra comunidad y nos llama la atención especialmente que esta convocatoria eh, vaya en la línea contraria. Además, es un agravante porque cualquier otra ayuda de servicios sociales de este servicio municipal, de este ayuntamiento, a la ciudadanía tiene condiciones bastante más restrictivas y tiene eh, actividades en las que se ejecuta la eh, transparencia de la justificación de las mismas de forma mucho más clara de lo que son eh, esta convocatoria. Por otra parte, queremos recordar que la DGA. Tiene actividades y programas y servicios para todo el alumnado. Tiene becas de comedor y becas de libro eh, accesibles al alumnado de toda la ciudad. Tiene eh, un plan de digitalización en el que ha hecho una distribución de cientos de eh, ordenadores y de portátiles también a la red privada concertada para distribuir entre alumnado que lo pudiera necesitar. Eh, tiene un programa como es el Banco de Libros eh, al que pueden acceder todos los centros ...de esta comunidad y también los de esta ciudad... ...y de los que recordamos... ...que solamente 11 han accedido... ...entendiendo que no valorarán... ...que hay necesidades en sus centros de familias... ...que pudieran necesitar... ...hacer uso de este, de este programa de Banco de Libros... ...sin embargo, sí que hemos visto... ...que en las solicitudes del año pasado... ...todos los centros, en las solicitudes de esta convocatoria... ...todos los centros han participado... ...y por otra parte y por último... ...tenemos el plan corresponsables que se ha abierto ya desde el año pasado, también a las familias de la escuela eh, privada concertada. De hecho, en esta última convocatoria habrá más de 25 centros de esta ciudad que dispondrán de este servicio. Todos estos programas y servicios, en realidad, lo que vienen es a demostrar que la, el Ayuntamiento de Zaragoza no compensa, como ha dicho, eh, con esta convocatoria, sino que realmente lo que hace es descompensar y discriminar. Si ¿Sí tienen alguna pregunta… No, pues, por nuestra parte, simplemente recordar, recordar y reforzar la idea de la discriminación que supone para esas más de dos terceras partes de población escolar, que es la que se escolariza en los centros públicos, que los criterios con los que se solicitan estas ayudas son bastante más lasos que el resto de convocatorias y que tenemos, eh, bueno, en algunas... algunas dificultades. Bueno, remitiremos también una nota de prensa. Eh, ahora por vía electrónica para que bueno, todos podáis disponer de la información más detallada eh, de la que hemos eh, explicado en esta rueda de prensa.